Hola, bienvenidos a este segundo vídeo de esta serie donde estamos explicando cómo hacer un juego estilo Arkanoid Bien, después del primer vídeo nos habíamos quedado ya con las rooms, con las pantallas hechas y habíamos creado algunos de los objetos de los títulos y de los botones para pasar de una pantalla a otra Hoy vamos a continuar haciendo los elementos más importantes de la pantalla principal del juego que le hicimos de color negro y todavía está vacío para empezar vamos a poner una línea de borde donde va a rebotar la bola. Eh, vamos a crear el sprite. La vamos a llamar SPR, eh, línea 1 Y la vamos a crear nosotros a mano. La vamos a hacer como un nuevo archivo nuevo. Width muy finita. Estas van a ser las barras laterales. Y de altura vamos a ponerle, por ejemplo, 700. Luego las movemos conforme nos venga bien. Eh, así definita, la vamos a rellenar de color... Blanco, le doy al objeto rellenar, elijo el color blanco y la relleno. Ok, ok, ok. Vamos a hacer un sprite para la línea superior donde va a rebotar la bola. Crear sprite, lo vamos a llamar SPR eh, línea 2. Línea 2. Eh, le damos a editar sprite, lo hacemos con un nuevo sprite y en este caso vamos a poner de ancho 1200 que es el ancho que tiene la pantalla. Y de ancho 3. Vale, tenemos otra vez una línea muy finita, transparente ahora mismo. Le damos a la herramienta de rellenar. Elegimos color blanco y lo rellenamos de color blanco. Ok, ok. Ya tenemos las líneas laterales y la línea superior. Ahora vamos a coger la bola. Vamos a crear el sprite de la bola. Crear sprite. Spr. Eh, bola. Lo no voy a llamar. Y vamos a cargar un sprite. Que lo, lo creo muy simple, os podéis descargar uno de Open Clip Art directamente, abrir una bola pequeñita de 25x25 25. si no, como digo, podéis cargarla directamente de alguna que os guste de Open Clip Art. y vamos a crear la paleta donde rebota la bola, vamos a llamarla SPR eh, paleta lo hace Sprite, eh, me había creado una barra de color blanco de tamaño 200 por 25 lo mismo podéis crear una vosotros de, de, de coger una de Open Clip Art y usarla para el proyecto. Y bueno, los bloques también vamos a crear el sprite aquí, SPR eh, bloque 1. Aquí yo he hecho uno de color rojo. Lo mismo podéis hacer varios, no tiene por qué solamente uno. El ejemplo lo voy a explicar con estos de color rojo que he creado. Pero luego en el juego sí que los podía hacer de otros tamaños. Eso sí, os aconsejo que para que no se hagan medidas exactas lo hagáis de tamaño de largo 100 y de altura 50. Así se adaptará mejor a la cuadrícula que vamos a, donde vamos a hacer la pantalla del juego. Ok, vamos a crear objetos con cada uno de estos sprites que hemos hecho. A ver, ya, el primero, OBJ, línea 1, le hacemos línea con ese sprite. Vale. Eh, vamos a hacer lo mismo con la línea 2, con la bola y con la paleta. H de bola, OBJ, línea 2, y cogemos la línea 2. Otro objeto, OBJ, eh, bola, y el spray que le ponemos eh, el spray de la bola, y creamos otro objeto, OBJ, paleta. Y cogemos el sprite de la paleta y el bloque 1. Voy a crear, aunque como digo, podéis crear vosotros tanto objetos bloques como de otros colores y otras formas. Bloque 1 y después que le pongo es el del bloque 1 que acabo de crear. Y vamos a poner ahora estos elementos dentro de la pantalla del juego. Eh, nos metemos en un juego, la podemos dar el tamaño que queramos. Lo que sí voy a poner es que la rejilla en vez de ser de 32x32 32 la vamos a poner de 50x25x25. 50, Quizás 25x25 nos viene mejor ahora mismo. Y vamos a poner las líneas de los bordes. En la parte superior voy a dejar una zona para poner la puntuación y las vidas que me quedan. Así que vamos a poner la línea 2, que es la barra superior, un poquito más baja. A ver... A ver, tenemos... voy a hacerlo bien eh, le doy objeto, línea 2 y cojo la línea 2 y la pongo aquí como vemos es muy finita y apenas se ve, si quito la rejilla vemos que que, bueno, que apenas se ve porque estamos muy lejos, si acercamos el zoom la veremos de cerca, para recordar que el ancho de esta línea es 3 si pongo la rejilla apenas se ve uno. si me acerco con el zoom sí se ve un poquito más y voy a poner una línea vertical aquí en este borde y otra línea vertical aquí en este borde. Y como digo, la parte superior la voy a dejar para las puntuaciones. Cogemos la línea 1. La ponemos aquí. Y la voy a ajustar así. Y finalmente la línea 1 también. La voy a poner otro objeto, línea 1 aquí. Y la voy a ajustar aquí. Como se sale un poco de la pantalla. Le voy a cambiar la posición 3 píxeles más para acá. Y la muevo. Lo mejor es darle con el botón derecho. Cambiar posición. Y en vez de 1200 le voy a poner... 1197, y así la niña se ve dentro del juego, y voy a poner el resto de objetos que he creado, voy a poner el objeto bola, aquí, en mitad, el, al comenzar una fase, lo suyo que salga del centro y enfoque hacia arriba, voy a poner por ejemplo por aquí, y el objeto paleta, todavía no voy a poner los bloques, los pondremos en un momento, pero todavía no, el objeto paleta que se mueva pues, por esta parte de aquí abajo, ¿vale?, Vamos a hacer ahora un, unos pequeños cambios. Los, el primer código que vamos a meterle es para que, eh, para que podamos mm, hacer que la bola rebote en los bordes y en la paleta. ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? Primero voy a hacer otra cosa para luego poder testear lo que es la run inicial. Hacer que el botón de empezar funcione y me mande a la run del juego. Porque si no, no puedo jugar. Para ello, botón derecho encima del objeto el botón go, le damos edit object y vamos a hacer que en el evento mouse left release, es decir que eh, o toquemos con el ratón o toquemos con el dedo si estamos con una tablet o un móvil y nos vayamos a la run eh, recuerda que esto está en main 1, nos vayamos a, a la run juego vale, con esto ya hemos programado que cuando pulsemos el botón, nos vamos a la run juego y la run juego que es la que estamos arreglando, vamos a hacer que la bola al empezar el juego empiece a moverse. Vamos a hacer en el, en el objeto bola al crearse, en el evento crear, vamos a elegir el move. Vamos a hacer que se mueva en diagonal hacia arriba a una velocidad, por ejemplo, de, de 10. Si luego vemos que es muy lento, le podemos, eh, lo podemos acelerar un poquito más. Ok. Si ahora ejecutamos el juego, vemos que la bola se va a ir hacia arriba, pero nos va a chocar con las barras que hemos puesto de límite. La bola se mueve hacia arriba, pero sigue hacia arriba y nos en las barras. ¿Cómo conseguimos que, se, que ocurra el efecto de choque? Lo primero que tenemos que hacer es hacer sólidas los objetos de la línea. Hacer sólidas las líneas. Nos metemos en cada uno de los objetos en línea y le vamos a pulsar esta pestaña que pone sólida. Para hacerla sólida. Lo mismo con la línea 2. Sólida. Y la paleta también va a ser sólida. Sólida. Ok. Y ahora vamos a programar en el objeto bola, que cuando choque con una línea, rebote. ¿Cómo se hace eso? Add event, colisión, colisión con la línea 1. ¿Qué tiene que ocurrir cuando hay una colisión con la línea 1? Aquí tenemos la acción que hay que poner. Bounce, que es rebote. La podemos dejar así. Ok. Cuando choque con la línea 2, lo mismo. El rebote. Y cuando choque con la paleta colisión con el objeto paleta rebote. OK. Le damos OK. Le damos OK y le damos al play. Ahora, si le damos a Go, vemos que la bola rebota. Pero no, todavía la paleta no la podemos mover. Eh, bueno, vamos a dejar este vídeo en esta posición. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer que la paleta se mueva. Y. Que... Y vamos a poner algunos bloques para empezar a romperlo. Un saludo.